Hola Fiferos, yo soy Cerecero y vamos a ver este review de James Rodríguez en forma, el informe 88, vamos a ver las estadísticas, yo lo puse francotirador, la verdad me gustó mucho, eh, creo que lo apoya bastante, eh, el tipo tiene unas estadísticas increíbles, le pega muy bien de fuera del área, eh, es un tipo que tiene buena pegada eh, de parte interna, es pasador, es puro poder cafetalero, Que es, es un gran socio, es un tipo que te pone la pelota al pie, que ayuda a los compañeros, que participa, que alimenta, el punch que tiene ahora de pegarle lo hace un bombardero de fuera del área. Eh, totalmente un peligro con esa zurda que, que mata. Y también con la derecha. ¿Ven aquí cómo le pega? Claro que sí, parce, weón. Le pega con un punterazo auténticamente tipo eh, Matías Bozo. Pero logra meter el balón. Es un jugador esencial en el medio campo si lo <risa> tiene. Y aguas si le pega de cabeza, eh. Cuidado nomás ahí porque hagan de cuenta que le dieron un pase a... A, a un pedazo de metal ahí eh, Es eh, excelente jugando Es un gran socio Vean aquí la jugada que se arma eh, Un taquito, después se la devuelve Papi Iniesta Ahí también Y de tres dedos, ahí nomás te encargo Vean el pase que le da al fantasmita Iniesta 45 años y la mata sigue dando Vean nomás tres dedos Es un super socio James Rodríguez Y yo le doy mi voto para el cover boat de FIFA 17 Claro que sí señor Así que fiferos, voten por él y que América Latina gane este cover vote. Yo soy Cerecero y recuerdenlo fiferos, jugando con el Colombian Power, FIFA la vida.